Perfect cool with the kitchen Rich nigga shit Rich nigga Oh es muy eh bien eh, Para sacarlo es una locura O sea, lo saca el canencro porque se pegaba no lo mejor 7 u 8 horas jugando a, al puto Pokémon en directo Es normal Vale, aquí okay. Entro como Pedro por su casa ¡Ah! ¿Que hay alguien? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Dios hora de huevos! Tengo, eh, eh, tengo que hacer bocados 30 minutos De recoger huevos, eh, luego abrirlos Y si no, eh, sale cierra y empezar de nuevo ¡Cabe! Eso es una fumada, la verdad Es demasiado Siempre hay alguien, ¡qué locura! claro Digo, ¿esto qué cojones? ¿Dónde me habrá llevado? Como siempre, yo me extraño fanatismo Tengo como eh, 180 huevos y ni, y ni uno Madre mía, eso ya es mucho, mucha mala suerte De ratio, internamente. A ver qué pasa con este anciano de mierda ¿eh? O sea, en este site, y esto Ah, vale Otra pala, todos son enterradores Ah, ah hostia, ojalá que le pueda pegar al anciano Ese con un palazo en la cara a ellos. Chacho Sigo el palazo que le pego, loco ¿Para qué coño será esto? Para desenterrar cada vez de, de su esposa ¿No? Parchazo Caída suave. Vale, tiene inventario de mari ¡Juana! A ver, por aquí arriba va a la gente. Le voy a, partar, le voy a partir toda la casa al puto anciano este. A ver, vemos aquí ni no nada. Tenemos esto que supongo que... Ah. ¿Cómo? Ahí tengo que poner un mapa, ¿no? Entiendo. Me llevo dos palancas. Hostia, mis tijeras. Vaya tela. No tengo tijera, gente. Como aquí no... ¿Y esto? Gente, como aquí ya ya algo de tijeras estoy jodido. Vale, esto también es un puzzle. ¡Venga ya, anciano de mierda! Vaya tela, bro. Eh, Voy a buscar mis tijeras, ¿no? Me han dicho, ¿no? Y yo, ¿qué pasa, compadre? Que tu casa es una puta mierda y me bebes en todos lados. Como me vea, como me, vea me cae con encima, eh. Ese anciano de tetera. Completamente, vamos, ah, hijo de la gran puta, vamos. ¿no? Son muertos, ¿eh? Está todo abajo, o sea, ¿cómo, cómo matarlo? ¿Cómo lo mato, tío? Joder, con lo divertido que sería matar a los putos NPCs de aquí Y esto, estoy viendo aquí algo diferente En este, no eh, no voy a poder ayudarte tanto ¡Hostia! ¡Ah, que me pega perlazo! Increíble Hijo la gran puta Eh, Jerry, muchísimas gracias por ese mega follow Buenardo, espero que disfrutes del directo Y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad papá que como en Twitch Bienvenido y pana ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, por supuesto, este gran el sabadillo con flow ¿eh? Uh, Scissors. ¿No esa, ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué me quiere? Que me quiere secuestrar. sean sea. El... Y yo, ¿Esto qué es? Qué violador, tío. El, el PBS. Pero si eh, quieres, puedo eh, hacer eh, que, eh, que te esquipes esta zona. Ah, ¿tú la esquipeaste? El puzzle eh, de este es difícil. Hombre, si estábamos dando por culo, madre mía. Te doy lo que eh, te doy lo que necesitas, eh, te digo dónde sacarlo y listo. A ver, no, no pasa nada A ver, yo creo que sí me lo puedo hacer, ¿no? Bueno, malo es que ¿dónde cojones pongo yo la palanca esta? Eso ahora mismo... A ver Malo es que si no pongo... Ah, aquí arriba No, no sube No la esquipé, pero eh, la deducí A ver, voy a intentar hacerlo Y lo saco antes de que eh, De hacerla entera A ver, pero tengo que poner la parte del mapa, ¿no? Campeón y los por narices, digo, ¿no? Cosa también, ¿cómo? ¿Cómo cojones matar al anciano este? ¿Cómo coño lo mato, gente? Vale, un pato de goma. O sea, se lo, te, te lo metes por el culo, ¿no? Ah, no puedo hacer nada. Vaya puta mierda, hermano. Es un artista y tienes que engañarlo eh, que haga eh, cabezas y después robarla. ¿LOL? ¿En serio? Y esas partes del mapa te dan un código. Con ese código abres una cosa y te vas a la siguiente zona. ¡Qué locura! Bueno, vamos a intentar rucharla, a ver qué pasa. O sea, vaya, vaya fumada, tío. Maldito anciano. Está aquí el anciano disesionando a niños, tío Vaya fumada, cabrón Hermano No Fuera Joder, mate, me cago en su puta madre eh. Puto anciano de mierda, tío Déjame robarte la casa y cosas así, similares Si quieres, puedo, yo qué sé y Te entierro, si de paso, come polla ¿Será el suker de mierda? Le tengo que ir dando a las cabezas de los bichos En una serie de orden ¿En serio? Escucha He su madre, tío Vale, pues ya encendimos el cerdo Bastante extraño, la verdad que tengas un cerdo Déjame robarte la casa, hombre no Jodería Se la quemo Maldito anciano este, hijo de puta Vale, ahí hay otro, ¿no? Loco, le meto, le meto un palancazo al anciano ese y lo dejo, lo dejo tibio, compadre. Es que yo no sé cómo el personaje del juego no hace eso, tío. ¿Me has dejado aquí? Me has dejado aquí denigrante, cabrón. ¿Dónde me va a dejar la próxima vez que me coja el anciano de mierda ese? Wow. ¿Qué cojones? 123 y eso. <risa> eh, voy, voy full roll, eso es que suena, tío. ¿A quién coño se le ocurre tener un cascabel en la puerta? Es gilipollas. No me ha visto, tío. Es que es flipante esto. Me cago en tu puta madre, que me ha visto? Dice. Vaya bugueo. No sé. A ver, a ver si ¿sí tiene algún tipo de cine. ¡Me cago! Bro, bueno, te pueden. Y yo le pueden dar por culo, ¿eh? La próxima vez que te cojas, eh, tienes que hacer un puzzle de tres horas eh, en la luna para crear un, un cohete y volver a la tierra. ¿Te imaginas? No, no, pero vamos, ya de por sí me parece súper extraño El activarle las cabezas Y yo, ¿esto qué es? ¿Dónde coño está esto? Ah, que se... Le gusta meterle la pinga a los patos, ¿no? Bueno, que no me vea, tío Que no me vea, tío, el anciano pervertido de este Puto viejo verde No, pero él eh, sí te manda eh, muy lejos Dios, pero es una locura, o sea, joder ¿Cómo me pillé? Callo, para abajo el hijo de la gran puta, ¿no? Vale, el cerdo este está activado Entonces el de abajo no está activado, ¿no? No me jodas que el de abajo no está activado Es que es hijo de puta, ¿eh? Coño ¿Cómo coño llega allí? Vale, me cargo el juego por completo, tío Jamón, jamón completamente Campeón de Zari Hay tres jabalíes Ahí están esos tres hijos de la Gran Berrique He subido por donde no debería, lo sé Ojalá ahora poderle caer con el. con la palanca y matarlo, tío. ¿Por qué los activé los tres y no? Eh, no hacían nada. ¿En serio? Ah, porque se te reinició, ¿no? Supongo, campeón lobo. Igual que me ha pasado a mí ahora, ¿no? A ver, lo único que se puede hacer de momento. ah. a tengo que estar dentro de la casa. ¡No me jodas, tío! No, pero te deja... Eh... No, pero te deja activar los tres. No, no, o sea... ¡Vaya! Si se reinician... Eh, porque él los reinicia. ¡Lol! Esperemos que solo haya reiniciado ese campeón luego. Madre mía. ¡Qué pesado, ¿no? ¡Qué pesado! El anciano de mierda este. Ya está. Están todos. No. No. Oh, madre mía ¿Cómo coño se va a subir aquí el puto? Ah, o sea, que yo ni me puedo subir ¿Sabes qué flipa? No me puedes ver No me puedes estar viendo No sé si hay algún tipo de orden o qué no Cada vez que mueres desa se te, te desactivan todos, LOL Creo que es una distracción ¿Esto de los, de los cerdos, campeón? Ojalá, a besar. O sea, claro, mira ya como me... Ah, no, ha dejado encendido este Entonces ahora solo tengo que bajar, ¿no? Vale me haga rápido, me da igual que pase lo que quiera ¿Dónde coño estaba la cabeza la jabalí? Aquí, ¿no? Vale, Vale, activado a los tres Pillo la palanca, ¿no, gente? Pillo la palanca, me meto aquí abajo y no puedo hacer nada No, una distracción eh, serían, eh, por ejemplo, los relojes Pero ya no puedo hacer más nada aquí lo voy y, y, y fancero tú, ¿no? O sea, ¿qué hago? Sí que tiene... Deben de tener un orden o me lo está... Me lo está puto... Es un normal, tío Es que le da a él Es un normal Y yo... Paso, eh. De verdad, tío. Si, me está... si eso es lo único que hace en la puta casa del anciano ese, mmm, bueno. Sin comentarios, hasta los huevos, compadre. Esperen, que me meto eh, de la play. ¡Ah! Esa Santri, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, gachona? Enorme. Arriba, eh, en el segundo piso, si mal eh, no recuerda, hay un oso eh, al que tienes que eh, poner la palanca esa eh, para que eh, te dé un trozo de mapa, hostia. Estreen equivocado hola. Disfruta, campeona Santri, jugando al Fortnite. Eh, sin problema. Ey. Me jodería. Vale. Voy a buscarlo. por Santri. A ver. ¿Dónde narices está? Dios, qué puto lío, tío. Me cago en la Está aquí el anciano cabrón. What? Madre el amor hermoso. ¿Cómo hago esto? De verdad, me gustaría pegarle. Ven para canción, ¿no? de mierda. Ojalá que se quede bugueado, tío. ¿No hay una manera de buguearlo? Por favor, yo, decirme que sí, tío. Que no tiene sentido esto, macho. No tiene ningún sentido. Vale, aquí, ¿no? Pero aquí solo es cogerla, campeón, arriba. ¿Dónde está el otro oso? Jodas, es que me va a ver. Grande ese fantasma de ser y este avetario, me encanta. Eh, ah, o sea, tengo que cortar la tela esa de Tío, lo de los jabalíes no sirve para nada, ¿no? O sea, sí o sí no sirve para nada, gente ¡Ah! Tío, chacho ¿Hasta dónde llega el maldito anciano? Voy a buguearlo, chavales Voy a buguearlo, ¿eh? Escucharme, voy a buguearlo Pero voy a dejar por aquí todo, todo trillado perdido Ah, se fue Ahí? Por favor, dime que se ha me hace, me dejas hacerme esto ya Creo que si miras a, a, miras eh, hacia arriba, eh, desde el hueco eh, desde el cofre hay un huevo en el techo que puedes usar para llegar al oso ese Arriba, vale Por lo de arriba, ¿no? Ah, por aquí, ¿no? Campeón dice Ah, tocate los huevos, gracias campeón, Lo es cierto Sí, sí, ah, bueno, a ver si me deja. Me dejas ahora, gracias Juego del macho tiene un machete? Ah, la parte del mapa, sí Fumada Ahora lo único malo es como cojones me voy corriendo para el mapa, ¿no, campeón? O sea, ah, o sea puede seguir subiendo No, vea la casa de... La... la casa de la peña está, vamos No me jodas que aquí tengo que poner... ¿Qué es esto? Protip, completamente campeón vamos. O sea, ¿estáis viendo dónde está la cara de los cerdos? Uff O sea, ¿tengo que hacer esto? Sin morir y activar todos los cerdos ¿Qué? Eso digo yo, campeón, otro jabalí Paranoia O sea, que había cuatro, sí, pero vamos Me quedo flipado, ese no se puede Ese no se puede, ese no se puede apagar Si se apaga, ah Increíble el mapa estaba arriba. Ah. El mapa estaba arriba, ¿no? Sí. Abajo. Estaba arriba, o abajo. No me acuerdo ya, tío. El chica la fumada. Arriba, arriba, arriba. Ha abierto eso. Vale. Hostia, es aquí, ¿no? ¡Me cago en 10. Joder! Voy a hacer de todos los avalí, compadre. Espera, espera, espera, espera, vea. ¡Pum! Eh. ¡Ah! Me quedan blancos. Para abajo, compadre. ¿Dónde está el jabalí ese pum ahora hago esto y yo como lo apague el anciano de verdad yo para matarlo eh o sea mmm, sinceramente lo mataría tío lo mataría compadre qué me queda el de, el de arriba no no perdón qué me queda qué me queda ¡Ah! el de arriba sí no sí, sí sí sí sí el de arriba corre corre corre corre corre te pillo corre que te pillo corre te pillo como hay, y yo como no me deje como, como ahora no me no me deje encenderlos me cago yo la madre que le parió eh tío tú eres bobo coño dale ahí Vale, es mentira, o sea, esto no sirve de nada A lo mejor he encendido los cuatro jabalíes eh, Se abre el microondas y puedes coger otra parte del mapa O eso, o me he fumado eh, Un tronco como la casa, eh, como la casa grande nada está mal hecho campeón, lobo está mal Está mal, o sea, no me deja No me deja, no me deja está, está mal hecho, o sea, he encendido todos Los jabalíes, está mal hecho, a no ser que la... Si me ha apagado este me callo No, tienen un tiempo Tienen un tiempo, ya está, no, no, no No, no, no, tío, no, no, no, no, no compadre No no, no puede ser Pues sí, pues ya estaría, o sea No sé, no sé, no sé Súper extraño, tío Cada vez se pone más raro, eh, Estas partes. Pero no tiene sentido No, es imposible que encienda todos a tiempo Y que no salga Me falta poner un cuerno, ¿no? Ahí arriba y ya está, o sea, paso Si puedo equipar esta forma, o sea, esta parte de cualquier forma La voy a hacer, eh, o sea, lo juro No tiene sentido, tío tiene un sentido, chaval Repilla Ah, viste tú dónde estaba la llave, ¿sabes? Tócate la polla Ahora la duda de existencial es ¿Esta es? ¿Cuál es? ¿Cuál es de todos? Señores ¿Cuál es de todos lados o lado arriba? Me hizo un sándwich, Que aproveche, por supuesto, Zana Flow ¡Wow! Increíble Para abajo, ¿no? Para abajo del tirón Y que aproveche el super sándwich. Yo la verdad que tengo un poco de hambre Ahora mismo uh, Altamente desmayadiño. A ver qué coño hay, tío Ah, o sea, ok una parte del mapa Pues me voy por la ventana Del tirón y me voy Este sin duda alguna Está siendo el más raro De todos los puzzles eh. No el no miento El más raro es este, tío El más puto raro es este Como está aquí Me cago encima No sé si está bien O si está mal Me da igual, pero vamos Y ahora que... Ah En la cocina aquí de... Y yo, no me dejas ni abrir El frigorífico vale dándole a todo a ver si aquí hay algo otro cacho de mapa mejoras tío ah, de verdad eh ay no me dejan ir por ahí vete la por aquí sí no perro no sé ya no sé qué ya no sé dónde estarán las demás partes tío pero bueno creo que casi casi si quieres el code final pídelo ah pero necesito un código Ah, vale, que es verdad Vale, vale, me he rayado Es el, el, el mapa Que le den, campeón oh, Me voy ya para el museo, ¿no? A chuparla O oh, no, es que no sé Si puedo llegar a hacerme O pedírmelo No, me he rayado Me he rayado yo, campeón low. Hoy tío uso completamente O sea, pero bueno A ver, si puedo pillarlo Código 1, 2, 3 Ese, ese es el bueno Ese es el bueno, Bezari es Ese es el de esta casa, fijo <risas> Es que tiene que hacer eh, Tiene que hacer eso primero Lo del mapa, ¿no? Bueno, a ver, pero si puedo Pillar la parte del mapa Lo que pasa es que ya no encuentro Cosas que hacer por del jabalí, dices. Como se va del jabalí es imposible. Yo no llego arriba ni de coña. Pero ni de coña puedo llegar, campeón. Eso no. o sea, es imposible. Claro, o sea, sigue haciéndolo el los habaní? No salió el shiny, hostia puta. Venga ya. Bueno, vamos. O sea, paso, paso, paso, paso, tío. Paso. Es un poco aburrido. O sea, así es un poco... Tres harder. Vale, voy, voy, voy, voy, voy. <risa> Vale, gracias campeón. Lo eh, 8 azul, ok. Son los que tengo. Es que vaya, entrar otra vez para adentro. Este, el morado sería el eh, 0, ok. Ah, o sea, lo puse en orden. Maldito viejo sabrosón, eh. No sabía que estaba en orden puesto incluso en el mapa, campeón. Lo y el blanco sería el 1, ok. Vale, pues ya está, o sea, aleatorio. 4, eh, 5, por culo te la inco. 5, 5, más de lo mismo. 6, agárramela. ¿Qué? Si, 7, 7. Eh, según vi, eh, eh, es a 8, morado, eh, 0. Eh, 0 eh, perdón, eh, es azul 8, morado 0. Morado 0, sí, eh, rojo 6, rojo 6, a ver. De una es que, de verdad, perdonadme también por mi patosidad a la hora de hacerme los juegos de pule, soy reggaetemalo, malo, tío. O me fumo un canelón, eh. Si te fumaste un canelón, me encanta, no no pasa nada, Me Ya jodería, a ver, es que no, no sé dónde están las otras partes del mapa. La verdad, eh. O sea, pero por la aleatoriedad debe de salir. O sea, no es ni el 0, ni. Uy, mierda. Lo he puesto mal, ¿no? Ese no es el 8. Hostia, es esta fila. Espera, espera, espera, espera. Aro, aro, aro. Aro, aro, Pero espera. No, no, sí, sí, sí, sí. El 8, el 0 y el 1 no lo puedo utilizar. Entonces, hay que utilizar la lógica aplastante de las demás combinaciones. ¿No lo combine? ¿No? Vale. Abrazo patatil. Ya me voy a armar, Oran. Perdonadme también. Uf, en verdad es que el Chuchu Train hoy me ha calentado la cabeza que flipa el hijo de la gran puta. Sus muela. Porque el código tiene que ir eh, eh, en la columna de arriba Ah, hostia, arriba, en ese Ah, entiendo, o sea, ahora, ¿no? Ah, por eso no salía, coño Vale, tiene que ser el 6 O el 2, 6 y 2 no 7 y 3, 7 y 2 no No me deja abrirla de ninguna manera O sea, ¿no? Ahí, gracias, grandes desde luego. a ver El 8 no puede ser, no 9 es sí, el 4 puede ser El 5 también Ah, o sea, ¿cuál es este, no? Ah, es el 6, vale, vale, vale Rolo el 6, vale, del tirón lo pongo Claro, que no sabía, Zaraflow y el Lobo y Abezarit ¿Dónde cojones poner eh, el, el check número? El check in noob 6, 7, no, 8, tampoco 9, tiene que ser 9 ¿No? Vale, tiene que ser entonces el 2 Tiene que ser el 3 4 Joder, puta <risa> Caza de tesoro Madre mía y el verde 3 o 4, eh Si yo tampoco sé nah pero coño Joder, madre mía Yo soy malísimo para los juegos de puzzle Como ya me conocéis Al igual que yo a vosotros Es eh, horrible Vale, no se me ha guardado el juego todavía Y con esa idea me Tienes que ir al museo Esto para pa el lunes, ¿no? O sea, literalmente Mejor, ¿no? Ey, es verdad Me he liado El museo estaba allí Voy a abrir la puerta Que tenga la cerradura de un libro ¿En el museo me va a dejar entrar ya? ¿Y se ha ¿Ya se ha guardado? Ah, vale Pues entonces lo, lo dejo aquí no Me voy al Valorant sus muelas Lo dejo en el museo Uf. Madre del amor hermoso, eh La madre que le parió Vale, lo dejamos ahí arriba Música friendly, eh Ya te voy a dejar entrar grande Menos mal, perdonadme también de nuevo O sea, entre el chuchu tren y esto Y que me he cargado el proceso Y me he tenido que hacer el juego todo hasta ahora Que sea, menos mal que sacar el contenido ayer eh, Y eh, ya me entendéis, ¿no? Por lo menos pudimos, ¿no? En verdad me calentaría y lo haría ya, eh Os lo juro de corazón Yo me calentaría y lo haría ya, tío Que bueno ahora? Me iré al Valoranto y después supongo que al Marvel Snap Pues puta ya que esté aquí Sí, valoranta a todas Me voy a quedar aquí, en la habitación aquí encerrado Como un hijo de la Gran Berrique No hay ningún... Hostia, bueno, este lo haremos mañana